Ah, buenas noches a todos. Apreciamos ah, la gentileza de ustedes para conectarse en esta reunión. Para nosotros es un privilegio poderles presentar el mensaje del Evangelio y es nuestro deseo que ustedes también puedan tener la bendición de la salvación que nosotros disfrutamos en el Señor. Entonces vamos a. Leer en las escrituras uh, en el Evangelio de Lucas capítulo dos uh, se me había olvidado decir antes de entrar en el mensaje que. La semana que viene, si el señor lo permite, estaremos usando uh, otra aplicación para la presentación de esta reunión. Ya no usaremos la que usamos hoy, sino una llamada Zoom y a su tiempo le enviaremos a. Uh, el link para la la conexión para la próxima semana hemos decidido cambiar creemos que la otra aplicación es más liviana en el internet y posiblemente sea más fácil para hermanos en Venezuela conectarse por esa vía entonces uh, vamos a leer en el Evangelio de Lucas capítulo dos y el versículo uh, versículo 10. Lucas dos y diez quiero leer de tres referencias al día de hoy o al La Palabra hoy en el Evangelio de Lucas y vamos a comenzar en esta en esta porción en capítulo dos y el versículo diez. Dice Pero el ángel les dijo. No temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Un salvador que es Cristo el Señor Entonces vamos a leer otra referencia ahora en el capítulo 19 Lucas capítulo 19 Y el versículo 5 es con relación a la historia de saqueo que oímos la semana pasada. Uh, dice cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba.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 y el versículo cuarenta y dos dice así Este es el malhechor que se arrepintió en la cruz. El malhechor que moría a un lado del señor y se arrepintió y él dijo estas palabras al señor Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esperamos que el Señor bendiga la lectura de su palabra Ahora, preciados amigos. Quisiera a partir de estas tres escrituras presentarles el mensaje del Evangelio En primer lugar. Tenemos esas palabras tan maravillosas que dijo aquel ángel a aquellos pastores que en la madrugada de aquella noche estaban ocupados con sus ovejas evidentemente eran hombres conocedores de Dios y que estaban esperando la promesa que ellos tenían en las profecías de el Mesías. Y gratamente ellos recibieron esta noticia tan fabulosa, maravillosa del nacimiento del Señor Jesucristo.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 Pastores estaban asombrados al ver esa noticia tan fabulosa del nacimiento del prometido Mesías y el ángel le dijo también que. Hallarían al niño envuelto en pañales y la escritura nos da los detalles de que aquellos pastores en aquella misma hora se fueron hasta Belén al lugar donde habría nacido al señor y allí encontraron al niño tal como el ángel les había dicho. Ahora, querido amigos, quisiera sacar algunas lecciones preciosas para nosotros en esta noche y especialmente para usted que se ha conectado con nosotros para oír el mensaje de salvación. Aquel ángel le dijo a aquellos pastores He Aquí os doy nuevas de gran gozo nuevas de gran gozo y esto es precisamente el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación El Evangelio no es una religión como quizás muchos piensan que lo es El Evangelio no es una organización. El Evangelio es un mensaje y es un mensaje de buenas nuevas de gran gozo. El ángel le dijo Os doy nuevas de gran gozo. El, el mensaje del Evangelio, mi amigo, es un mensaje que produce gozo y felicidad al que lo recibe. Es un mensaje que transforma la vida y trae la verdadera satisfacción y gozo al corazón que el hombre tanto necesita en este mundo. Pero básicamente el Evangelio nos presenta a una persona. Y este ángel, cuando les trajo esta noticia a aquellos ángeles, les habló de una persona. Y precisamente en esta noche quisiéramos hablarle de esta misma persona, la persona del Señor Jesucristo. Fíjense en las palabras del ángel. El ángel les dijo a aquellos pastores, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¡Qué noticia! Aquel día... Amigos, ese fue un día singular en el mundo. Es ese día cambió la historia por completo del mundo. De hecho, siempre hablamos antes de Cristo y después de Cristo. El nacimiento de Jesucristo en este mundo transformó por completo la historia del mundo entero y le voy a decir algo más. Ha transformado la vida de miles y miles de personas. Y si usted recibiera al Señor Jesucristo él va a transformar su vida y no solamente va a transformar su vida, sino que también va a cambiar su destino eterno de un lugar de perdición a un lugar de gloria. Pero entonces el mensaje del Evangelio presenta a una persona Es un mensaje de salvación. Y si es un mensaje de salvación y si es un mensaje que presenta a una persona, entonces vamos a hablar del Salvador. Y quisiera brevemente hablar algunas cosas que este mensaje tan corto que los ángeles dieron a aquellos pastores nos habla del Salvador. ¿Qué nos dice del Salvador? ¿Cómo nos presenta al Salvador? Dice el ángel les dijo: Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Lo primero que quiero resaltar es que el Salvador está muy claramente señalado. Dice: Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo. El Señor Cristo, el Señor ha sido claramente identificada la persona quien salva en este mensaje. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esta palabra Cristo es una palabra um, en el griego y que significa ungido. En el hebreo es la misma palabra que también conocemos como el Mesías el ungido de Dios y amigo el Señor Jesucristo es la persona que ha sido señalada por Dios para traer salvación a nuestras almas. En la Biblia tenemos muchos programas futuros, muchas profecías que usted la puede leer en el libro de Apocalipsis. Y todas las profecías y todos los eventos del porvenir que se van a cumplir al pie de la letra, tal cual como se han cumplido las profecías del pasado. Todas esas profecías del futuro El autor de todos esos eventos es una persona señalada Cristo el Señor. Pero en esta en esta en esta noche yo quisiera enfatizar, mi amigo, no tenemos por qué confundirnos. Quién es el salvador Jesucristo el salvador Os ha nacido en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor Dios ha señalado a su hijo como el salvador. Y la Biblia nos dice que él es el autor de eterna salvación. Sí, mi amigos él obró nuestra salvación por medio de su muerte en la cruz. Estamos leyendo aquí los días o el día de su nacimiento, pero la última escritura que leímos, leímos acerca del día de su muerte. Allí en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios respondió ante la justicia divina por nuestros pecados. La Biblia dice que el el justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Querido amigo, él es el salvador porque Él es la única persona que pudo pagar a Dios el precio de nuestra salvación. Y Él lo pagó con su muerte en la cruz. Su sangre preciosa que Él derramó en la cruz fue el precio pagado para nuestra salvación. Cristo el Señor. Él es el señalado como el Salvador. Amigo, ¿tiene usted a ese Salvador? Conoce usted a Cristo el Señor tiene usted la experiencia de haberle conocido en una ocasión un hombre desesperado por la salvación. Él le preguntó al apóstol Pablo y a otro predicador llamado Silas. Señores ¿qué debo hacer para ser salvo y la respuesta fue esta cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Él es el salvador el señalado, pero otro detalle importante que este ángel nos da dice Os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador. Y, y quiero enfatizar esta esta expresión un salvador porque mi amigos estamos hablando que él es el señalado, pero quiero enfatizar la verdad de que él es el único salvador singularidad. No hay otro Salvador. El apóstol Pablo, en una, el apóstol Pedro, en una ocasión predicando, él dijo: En ningún otro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos, en que podamos ser salvos. Él es el único Salvador. El ángel dijo muy claramente: Os ha nacido hoy. En la ciudad de David, un Salvador. No hay otro. No hay otro. El apóstol Pablo también dijo unas palabras muy importantes. Él dijo, hay un solo Dios. Usted está de acuerdo con eso, ¿verdad? Hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Ah, querido amigo, no hay por qué confundirse. Es un solo salvador y el Señor Jesucristo dijo en sus días Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al padre, sino por mí. Ah, querido amigo, él es el señalado. él es singular un solo salvador. Si usted está confiando en otra persona o si usted está confi confiando, teniendo su esperanza en otro medio de salvación. Algunos piensan que bueno, yo me comporto bien con las buenas obras. Yo tengo mi religión. Yo hago aquello, yo hago lo otro. Yo he pagado muchas penitencias y yo voy a hacer algunas promesas. Mi amigo, nada de esto puede salvarlo. Él es el único salvador. Pero para terminar en esta porción, el mensaje fue así. Os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, para todo el pueblo. Y esto me hace pensar en algo muy especial del Salvador. Él es un Salvador suficiente, suficiente. suficiente. Él puede salvar a cada ser humano. El ángel no le dijo, mira, este mensaje es exclusivamente para... Un grupo de personas para todo el pueblo y el Señor Jesucristo, cuando él ordenó a sus discípulos predicar, él les dijo y por todo el mundo y predicar del evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo a mi amigo. Hay salvación para cada ser humano. Hay salvación para ti en esta noche. La Palabra de Dios nos declara muy bien. No hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El querido amigo cada ser humano en este mundo es pecador. Cada ser humano es culpable de sus pecados y cada ser humano por causa de su pecado va camino a la perdición. Pero la grata noticia del Evangelio, por eso el ángel dijo, os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. La grata noticia del Evangelio es que hay un Salvador que puede salvar a cada ser humano. No hay una sola persona a quien el Salvador no pueda salvar. El apóstol Pablo dijo estas palabras. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Esa expresión, yo soy el primero, es, yo soy el peor de todos ellos. Amigo, si el primero de los pecadores, si el jefe de los pecadores, el principal de los pecadores, ya es salvo, está en el cielo, usted también puede ser salvo. De hecho, el apóstol Pablo dijo que él había sido salvo para ejemplo a todos los demás que habían de creer. Ah, querido amigo, en esta noche usted no tiene por qué seguir un día más sin salvación. Y esto me hace pensar en la historia de saqueo. Saqueo, oímos de él muy bien la semana pasada, pero saqueo es una historia muy interesante. Y cada vez que uno lee la historia de saqueo, uno puede aprender más y más. Pero quiero enfatizar lo que el Señor le dijo a Saqueo. Saqueo está arriba en un árbol sicómoro. Él quería ver a Jesús y el Señor quería verlo a él también encontrarse con él. Y el Señor se detiene debajo de aquel árbol y mira hacia arriba y le dice a saqueo, saqueo. Date prisa, desciende. Porque aquí está lo que quiero enfatizar: porque hoy. Porque hoy es necesario que yo posea en tu casa hoy. hoy mi amigo estamos diciendo verdad que él es un salvador glorioso él pagó por nuestra salvación en la cruz él da garantía de salvación a cada ser humano su obra en la cruz es tan grande y perfecta que hay garantía de salvación plena para cada ser humano la sangre de Jesucristo, su hijo, nos limpia de todo pecado, dice la Biblia. Pero el Señor dijo, "Es necesario que hoy que hoy, que hoy pose yo en tu casa." El Señor iba camino, él, él iba pasando por Jericho y Jericó iba camino a Jerusalén. El siguiente fin de semana el Señor iba a morir en la cruz. Y el Señor iba pasando por Jericó. Jamás el Señor volvería por Jericó. Él iba a Jerusalén. En Jerusalén iba a morir en la cruz. Y después de Jerusalén, él iba a ir al cielo. Él murió y resucitó al tercer día. Cuarenta días después de haber resucitado, él fue al cielo. Nunca más volvió por Jerusa, por Jericó. Eso quiere decir, mi amigo, que esa era la única oportunidad que tenía saqueo. Y por eso el Señor le dijo a saqueo, desciende saqueo, desciende, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El Señor le está diciendo saqueo, tú tienes una oportunidad única. Y es hoy. Amigo, si usted quiere ser salvo, usted tiene que poner solicitud en el asunto. Yo estoy seguro que estoy hablando con personas que han oído el Evangelio muchas veces y el Señor en su gracia, en su paciencia hasta el día de hoy está ofreciendo salvación. Pero la palabra de Dios nos aconseja. Y usted debe atender la salvación. No es mañana. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Otra escritura por allá en Hebreos dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amigo, sigue el ejemplo de Saqueo. Dice que Saqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. Si usted, amigo, en esta noche decide poner en primer lugar la salvación, encontrar... Encontrarse al salvador recibir a Cristo como su salvador persona que va a ser salvo como saqueo descendió a prisa y le recibió soso amigo usted debe darse prisa. La oferta de salvación para ti pudiera ser solamente hasta hoy de mañana. No hay ninguna garantía y el consejo del Señor es hoy. Pero ese día fue un día de satisfacción para saqueo. Él descendió a prisa, recibió al Señor gozoso. Él encontró la felicidad, la paz, el perdón, el gozo de la salvación. La gente allí le identificaron como un hombre pecador. Saqueo era un hombre rico, tenía posesiones, era jefe tenía estatus social, tenía posición social, tenía posesiones, dinero, tenía posición, tenía jefatura social. Era un hombre que pudiéramos pensar había probado los placeres de esta vida y no había encontrado la felicidad hasta el día que encontró a Cristo. Dice que le recibió gozoso gozoso Ah mi amigo Esto es lo que el Ángel dijo a los pastores os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo Ah querido amigo si usted quiere encontrar la felicidad verdadera lo que satisface el corazón está en Cristo porque no hay una cosa más grata en esta vida amigo que saber soy salvo mis pecados han sido perdonados voy al cielo pero fue un día de Satisfacción finalmente un día de seguridad. El señor me adelanto rápidamente para decir que el señor dijo allí en la casa de saqueo. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Saben amigo saqueo vivió el resto de sus días con la absoluta y plena seguridad de La salvación El Señor le confirmó a saqueo Hoy ha venido la salvación a esta casa. Ese día hubo un cambio en la vida de saqueo. Antes se iba en el camino espacioso a la perdición. Ese día el cambio de rumbo y se puso de frente al cielo. Ahora va en el camino que lleva la gloria con la absoluta seguridad del perdón de todos sus pecados. Y que va al cielo, qué qué qué seguridad, amigo, tenemos en el Señor. Usted, amigo, puede en esta noche también tener esa misma seguridad. Cuando yo no era salvo, recuerdo muchas noches enteras en la cama, dando vuelta para acá y vuelta para allá, pensando: Yo no soy salvo. Si el Señor viene, yo me voy a perder. Sabía lo que decía la Biblia, conocía la palabra de Dios hasta aquel día, y de junio del año 84, cuando recibí como saqueo al Señor. Y tengo la confirmación de su palabra de que soy salvo. No es una pretensión, es una seguridad en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El Señor dijo de cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Quiero terminar con otro hoy. La historia de aquel malhechor en la. En la crucifixión del Señor es una historia también muy preciosa que nos deja preciosas lecciones pero quiero quiero básicamente hablar muy brevemente al terminar este mensaje en las palabras del Señor aquel hombre siendo crucificado en la cruz con el Señor había recibido la pena capital la sentencia por sus hechos era la muerte y le crucificaron a un lado del Señor. Si hay algo seguro que tenía aquel hombre, aquel malhechor, es que ese día él iba a morir. Eso lo tenía él por seguro. Pero no, no tengo tiempo para entrar en los detalles y yo creo que usted ha conocido esta historia antes. Pero el Señor le dijo a aquel hombre unas palabras. Que en esta noche, amigos, nos traen tanta satisfacción, tanto gozo. Aquel hombre dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor este hombre está diciendo con esas palabras, por lo menos muchas cosas, pero por lo menos dos cosas. Él está diciendo, el Señor que está al lado mío es el rey, un día va a reinar es decir, Él va a morir, va a resucitar y va a reinar. Esa es la primera cosa que podemos inducir de esas palabras de aquel mal hecho. Pero en segundo lugar está diciendo, yo también voy a resucitar. Y yo quisiera que ese día, cuando yo resucite, esté con Él en el reino. Por eso Él dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero las palabras del Señor son maravillosas y Él dijo, de cierto te digo que hoy. No es un día futuro No es en el día de mi reino. Hoy de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amigo Yo quiero pensar aquí en una palabrita que la voy a llamar la prontitud de la salvación. Aquel hombre recibió al señor como su salvador personal. Y tan pronto recibió al Señor como su Salvador personal, tan pronto Él fue salvo. El Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, en las horas restantes de vida de aquel hombre en aquella cruz, Él pudo tener la absoluta seguridad que ese día Él iba al paraíso. Qué prontitud, mi amigo. Ah, querido amigo, si en esta noche tú clamaras al Señor por salvación, clama a mí y yo responderé, dice el Señor. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Si tú clamaras al Señor por tu salvación en esta noche, con prontitud, el Señor te daría la salvación. Hoy, le dijo el Señor a aquel malhechor, estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué promesa? La promesa del Señor, estarás conmigo en el paraíso. Ah, querido amigo, no habían palabras más gratificantes que esta promesa del Señor a mal malhechor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El día de ayer, un querido hermano, siervo del Señor en Venezuela, partió para estar con el Señor. Resultado de la enfermedad del coronavirus. Este virus tan, tan terrible. Pero este hermano partió de este mundo para estar en la vida. Amigo, usted y yo estamos vivos hoy y usted mantiene hoy en día vida por la gracia del Señor. ¿Tiene usted la promesa de la salvación? Pero no solamente esta promesa, estarás conmigo en el paraíso, una promesa segura, inquebrantable, sino que el Señor le dijo, estarás conmigo. Conmigo. Este era un malhechor, un hombre que vivió su vida en el pecado, era ladrón. Por sus maldades, por su delincuencia, había sido sentenciado a una cruz, a una pena capital. Le dieron la pena máxima, la muerte de la cruz. ¿Qué, qué vida tan vergonzosa tuvo ese hombre? Pero ahora el Señor le está diciendo, ¿estarás? Conmigo, conmigo en el paraíso, qué posición tan elevada en el cielo al lado del Señor. Esto nos indica, mi amigo, que el Señor había perdonado todos sus pecados, había borrado todos sus pecados y ahora iba a estar junto con el Señor en el cielo. Estarás conmigo en el cielo. Y para terminar, el Señor dice: Estarás conmigo en el paraíso. Ah, querido amigo, qué de glorias, qué de grandezas nos espera en el cielo. Paraíso. El apóstol Pablo, él habló de ese paraíso y él dijo, no le es dado al hombre expresar lo que él oyó en ese paraíso. Es decir, es tan glorioso su la magnificencia de ese lugar, la hermosura, la gloria, la majestad de ese lugar es tan especial. No hay palabras humanas para expresar lo maravilloso de ese lugar. Querido amigo, no quieres ir al paraíso. No quieres ir al cielo. Esta es tu oportunidad un salvador que es Cristo el Señor. Si tú en esta noche le recibieras como saqueo, como tu Salvador personal, te aseguro que tendrás hoy el día más glorioso de tu vida, el día más dichoso y la dicha de la salvación, el perdón de tus pecados, la promesa de estar en el cielo para siempre. Señor, que lluvia el diga su palabra. Vamos a orar.